En este vídeo vamos a analizar si los costes de producción son el único factor que determina el precio, o por el contrario existen otros factores cuya influencia sobre los precios también es muy relevante. Partimos de la pregunta siguiente, ¿entre dos productos parecidos es más caro aquel que tiene mayores costes de producción? Sabemos que para un determinado bien, si el mercado funciona eficientemente, alcanzaríamos el equilibrio en la intersección de la oferta y la demanda, con un precio de equilibrio P1 y una cantidad de equilibrio Q1. Si aumentan los costes de producción, la función de oferta se desplazará hacia arriba, por lo que el precio de equilibrio será mayor, P2, y la cantidad de equilibrio será menor, Q2 por lo que a mayores costes, mayor precio y menor cantidad intercambiada en el mercado. Por otra parte, yo he podido comprobar en el supermercado que el precio de los anacardos naturales, crudos, es bastante más elevado que el precio de los anacardos fritos, para cuya producción se requieren mayores costes de producción, pues hay que freírlos, lo cual conlleva mayores costes de mano de obra, de aceite, etc. Esto parece un sinsentido, ¿verdad? La explicación reside en que los anacardos crudos y los anacardos fritos no tienen la misma función de demanda. Así, tendremos un precio y cantidad de equilibrio diferente para cada uno de ellos. Vemos en el gráfico que habrá un precio y cantidad de equilibrio para las, los anacardos fritos. Aquí está. ...y una función de oferta más baja para los anacardos crudos... ...puesto que con estos se incurren menores costes de producción... ...pero una función de demanda para estos últimos mayor... ...por lo que el equilibrio de los anacardos crudos... ...se alcanza para un precio mayor... ...y también una cantidad vendida mayor... ...hecho este que también se apreciaban las estanterías... ...al haber mucha mayor cantidad de anacardos crudos... ...que anacardos fritos. Esto puede tener una explicación en tendencias como la del real food, en la que evitan productos ultraprocesados y se consideran más saludables los productos cuanto más naturales y menos elaborados sean. En conclusión, podemos afirmar que aunque los costes de producción sean muy relevantes para la fijación de los precios, hay otros factores que también son muy relevantes y que están relacionados con la demanda que pueden afectar muy notablemente al precio de equilibrio.